Seres de la noche grabados por cámaras de seguridad. Cada día tiene su luz y su oscuridad. Durante el día todo parece bello y tranquilo, pero durante la noche se cree que seres que moran en la oscuridad se hacen visibles y pueden ser captados por cámaras de seguridad. ¿Serán reales las filmaciones de criaturas desconocidas, fantasmas e incluso ovnis? Eso es lo que mantiene intrigado al hombre que no termina de comprender muchos de estos escalofriantes sucesos. El ente nocturno. Biólogos suelen trabajar con cámaras ocultas en ecosistemas para monitorear las actividades de ciertos animales. Las cámaras son encendidas de día o de noche dependiendo del animal que se quiere grabar. La siguiente grabación es uno de estos videos que pudo capturar algo que no se esperaba. En primer plano aparece un venado que se alimenta muy cerca de la cámara, y hasta este momento es un metraje totalmente científico. Pero de pronto... De entre la oscuridad, aparece un objeto extraño que vuela frente a la cámara, con una velocidad que no permite distinguir de qué se trataba. Para los que han visto el video, se trataría de una entidad desconocida. ¿Habrá sido un ovni, un fantasma o un críptido? Es la pregunta que se hace. En lo personal, creo que pudiera ser solamente un insecto. Pero el misterio prevalece rostro fantasmal. Sucedió una noche como cualquier otra. La cámara de seguridad del jardín de una casa registraba cualquier hecho que pudiera ocurrir. Uno nunca espera que en la grabación aparezcan sucesos extraños. Pero la familia que obtuvo el siguiente video se llevó un gran susto al descubrir un rostro que apareció de pronto. La grabación parece no mostrar nada extraño. Pero si ponemos atención en la esquina inferior izquierda, algo que nos recuerda a un rostro fantasmagórico parece mirar fijamente a la cámara. ¿Qué es? Nadie lo sabe. Podría ser cualquier cosa, incluyendo un fantasma, como hasta el momento se piensa. Pequeño espíritu. Un sinfín de sucesos pueden ocurrir durante la noche. Las cámaras de seguridad tienen la intención de registrar cualquier hecho que ponga en riesgo a las familias que se encuentran dormidas. Pero en el siguiente video, al parecer no se trató de ninguna persona sospechosa la que se acercó a la puerta. Más bien pareciera el espíritu de un pequeño ser. Son solo algunos segundos en que aparece la silueta de un ser semitransparente. Una criatura humanoide que se acerca a la puerta para después desvanecerse. Para algunos, este es un video paranormal en donde un fantasma quedó registrado en la imagen. Para otros, incluso podría tratarse de un hada, pero en lo personal creo que solo se trata de un insecto. Juzguen ustedes mismos fantasma errante. El reloj marcaba la una de la mañana con 22 minutos. La cámara de seguridad que apuntaba hacia el exterior de una casa registra cualquier hecho que ocurriera. Sin embargo, los dueños de este metraje nunca se imaginaron lo que estaban a punto de ver. Un cuerpo semitransparente aparece desde el fondo de la calle. La cámara hace que aquello se ilumine, dejándonos ver su escalofriante figura. Esto, sin duda, no se trata de ningún animal, insecto o ser humano. Es lo que muchos llaman un espíritu. A medida que avanza y se acerca a la luz del foco, este desaparece, dejando una inquietante sensación de haber obtenido la grabación de un fantasma errante. ¿Qué opinas de este video y de los anteriores? ¿Crees que sean verdaderos fenómenos paranormales o que puedan ser hechos explicables por muy extraños que estos parezcan? Déjame tu comentario, dale like al video y si tienes alguna evidencia como esta, envíamela a mi correo oxlacooficial@gmail.com o mándame un WhatsApp al número que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y te espero en el siguiente video.